Eres la dicha del barco que vuelve, eres la mano que da la bienvenida. Eres el sol que calienta la vida, eres la senda por mi preferida. Yo quiero encontrar la más hermosa, la más hermosa de las rosas que existen, la más bonita de las estrellas que existen para entregarte todo a ti, mi preciosa. La paz de un niño quisiera tener, la ternura de una flor que se abre, la transparencia de una gota de lluvia, para dártelo todo a ti, mi dulce querer. Eres la dicha del barco que vuelve, Eres la mano que da la bienvenida, eres el sol que calienta la vida. Eso es la senda por mí preferida. Ese amor tan profundo que me das. El sabor de tus besos que nunca se va. Esa dicha que dan tus abrazos. Esa felicidad que llega en tus brazos Ese consuelo cuando lo necesito Ese suspiro que penetra en mi pecho Esa mano tierna que suaviza mi vida El bálsamo de tu boca que cierra mis heridas.